Estudié Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Carlos III. Terminé en el año 2012 y ahora estoy trabajando en la Comisión Europea. Estoy realizando mi sueño de trabajar en las políticas educativas de educación superior. Cuando era estudiante en esta universidad tuve la suerte de poder estudiar durante un año en Bruselas, como Erasmus. También estuve durante un año en Granada con una beca séneca SICUE. Y para mí han sido experiencias que han sido fundamentales para, para llegar a donde estoy ahora. Durante mis estudios estudié asignaturas relacionadas con la Unión Europea, pero creo que igualmente importante fue el apoyo que tuve a la universidad para poder realizar actividades de tiempo libre con una asociación y organizar coloquios sobre Europa. Me encanta poder trabajar en algo que combina todo lo que he estudiado. Porque yo estudié Derecho y Ciencias Políticas y después hice un máster en estudios europeos. Y ahora trabajo con un programa de la Unión Europea, el Erasmus Plus, que promueve la movilidad de estudiantes entre Europa y ahora también el resto del mundo y con mi formación de jurista puedo también apoyar este, este programa trabajando con documentos legales, con contratos y al mismo tiempo tengo la visión de las políticas. Así que para mí es un, es un gran placer desarrollar este trabajo y me gusta saber que estoy ayudando a construir algo que ayuda a los estudiantes como yo en su día a, a, a moverse por el mundo. Soy licenciado en Administración y Dirección de Expresas por la Carlos III en el año 2002. Eh, actualmente soy director general de Rasterator.com eh, um, realmente cuando yo finalicé mi licenciatura en Administración y Dirección de Empresas eh, en, en, estudié un, un máster de posgrado de Especialismo en, en Seguros y luego estuve unos años trabajando en BBVA, tanto en temas de seguros inicialmente como posteriormente en temas de marketing digital. En 2011 pues, decido cambiar un poco el rumbo de mi carrera y me uno a rasterator.com, que eh, por aquel entonces una startup que estaba empezando su recorrido. Y bueno, en estos años, pues la verdad es que hemos, eh, estamos intentando construir una herramienta que sirva para aportar transparencia en los mercados, no solo en el mundo de los seguros, sino en todos los sectores en los que trabajamos, como, con un modelo de, utilizando las nuevas tecnologías de información, de internet, eh, a, para construir este comparador. Sin duda, para, para todo ello, mi paso por, por la universidad, por la Universidad de Carlos III, pues sin duda fue algo fundamental. Yo soy de fuera de Madrid, me vine a Madrid a estudiar a la Carlos III y, y, y para mí la aportación que tuvo tanto a nivel intelectual como a nivel personal para formarme como persona, para formarme como un, un, un profesional con unas formas abiertas de pensar, con unas formas capacitadas para desarrollar nuevos, nuevos proyectos, nuevas empresas, eh, utilizando estas nuevas tecnologías y utilizando nuestros conocimientos, pues fue algo que sin duda eh, lo, lo capté y lo, y lo supe sacar de, de mi paso por la universidad, que fue una experiencia fantástica.